La sentencia que acaba de emanar del primer tribunal colegiado, eh, nosotros la analizaremos a profundidad cuando nos sea entregada una copia de ella, pero la seguridad de que vamos a recurrirla eh, lógicamente que la pueden tener, porque aún el tribunal dictándole una condena de 10 años a este ciudadano, eh, acogiendo parte de la teoría del Ministerio Público y de los querellantes, en el sentido de que esta persona participó en la muerte de José Joaquín Bautista, Aún nosotros entendemos que la sentencia debió ser un poco más severa. O sea, al igual que con el otro caso, y, y esta da un mensaje de que teníamos razón, cuando hablábamos del de autor de la muerte de José Joaquín Bautista, eh, Víctor Hugo, eh, nosotros lógicamente que eh, vamos a recurrir a la, la decisión y estamos seguros que la Corte de Apelación va a anular la misma y le va a imponer las condenas que merecen estos dos ciudadanos. Bueno, es una sentencia que definitivamente nosotros entendemos que no se sostiene, porque él lo ha condenado como autor de haber cometido homicidio eh, de una persona que ya fue condenado otro imputado por haberle ocasionado la muerte. Rechazaron la asociación de malhechores, rechazaron circunstancias agravantes, de modo que no se sostiene, porque cómo poder establecer en dos sentencias por separada que dos personas mataron a una de manera separada cuando ha dicho el tribunal que condenó al otro imputado que la muerte fue ocasionada por una sola arma de fuego. Entonces ambos, según se establece en la acusación, tenían armas de fuego distintas. De modo que no se sostiene. Nosotros esperaremos el momento oportuno, luego de la notificación, para evaluarlo, pero estamos casi conscientes de que no es posible que se sostenga eh, ya en la vía recursiva.